Imagínate que ni los aliens te quieran. Qué triste. Sí, voy a hacer que este se haga unas tostadas. Ella le cumplió el deseo, es mejor que nada. Voy a hacer que limpie aquí porque está la. Le faltaba para que lo ascendieran, sí. Ay, qué bueno. Y luego voy a hacer que llame a Titania. ¿Qué nombre es tan raro, Titania? Ah, te llaman, te llaman, te llaman, te llaman. ¿Quién es, quién es, quién es? Si es que él me va a dar algo. ¡Ah, es Titania, sí! Tal vez podamos pligar con ella un rato. Que se hagan amigos. Y ya tenemos nuestra segunda generación, espero. Al final no la tuvimos que acosar tanto como pensé. Siempre es un placer verte, ir enseguida. Muy bien, voy a hacer más sándwiches, porque pues es lo único que sabe hacer en sus 30 años. Ya le me, estoy viendo mi futuro aquí. <ríe> y no es prometedor. A ver, tráela, tráela, tráela, tráela. Calista no es otra. Amigos de la familia. Wow. Bueno, se intentó, pero ella siempre está trabajando. Ustedes vieron que yo la buscaba y ella siempre estaba trabajando. Ah, pero. Qué asco. <ríe> y ya no son amigos. Voy a ver si. Haciendo un brindis con sándwiches de jamón y queso. Sarla. yo creo que sí voy a intentar que sean más amigos. Al menos que tengan la relación esta de corto plazo hasta 70. Y voy a intentar otra vez. Creo que lo voy a mandar a que no se bañe así de rápido. Porque si no voy a empezar a prestar. Y Tatiana, bueno Titania, nos va a esperar, decir que qué asco otra vez. Qué asco, alcohol. ¿Qué Trabajar en una hora, sí es cierto. Bueno, lo voy a dejar que se siga bañando y creo que la voy a mandar a su casa. Este, save the oh, Adiós. Que se coma otro sandwichito Y ya se va al trabajo. Ah, miren, justo le di tiempo de medio limpiar esos platos. Eh, está en su camino a la emergencia, la ambulancia está... It's stuck in an extremely congested area of same cities, surface roads, he's got the silent on, but there isn't enough room for the cars to get out of his way. He could drive the ambulance on the sidewalk or get out and poof, like the 25 blocks carrying his back. I uh, creo que voy a hacer que pase el la ambulancia por por la banqueta. Tengo miedo. Lo despidieron. Amigos, lo despidieron. Ay gente. Hoy hay gente caminando por la banqueta. Luego de. Oh, no. No. Lo despidieron, amigos. No. ¿Sabes que Esto merita una bebida. Te, te la ganaste. Lo siento, Lo siento, Alcon. Hay veces en que mis sims ganan este. Dinero por descubrir estrellas cuando están explorando el espacio y así. Si no quiere trabajar y, y no encontramos nada pronto, yo creo que voy a tener que vender la tele. Pero mientras tanto, voy a tratar de no gastar nada. Chale, lo despidieron. Sabía que manejar por la banqueta no era buena idea. Lo sabía. No vivir por la banqueta. Ese sujeto viene a, a presumirnos que sí, él, está, él sí está embarazado por aliens, mírenlo. Mírenlo. Cómo nos presume, qué asco. El rico siempre mirando al pobre. Están jugando en la oscuridad. ¿Quién vino? Elizabeth Aspir, ¿quién es ella? No la conocemos, ¿o sí? No, la voy a dejar ahí porque pues qué raro que un desconocido vaya y te... Ah, uh, ok, ya tiene una relación de 70. Voy a. A ver si. No, todavía no. Bueno, voy a. Voy a intentar de nuevo cuando tengan una relación de 80, de... de corto plazo. Ok, ya tiene una relación de. Corto plazo de 85. Voy a intentar otra vez. Flirt. A ver, por favor, funciona, por favor, funciona. Sí, claro, ¿eh? y, no Chale Creo que ella tampoco va a ser con la que se va a casar Saben que yo me rindo Voy a voy a llamar a los aliens otra vez Ya pasó mucho tiempo Ya me cansé Llamarte Voy a intentar otra vez en la noche Matchmaking service ¿Conserte? El dinero que tenemos nos alcanza para eso Y si no, pues nos quedamos pobres Puedo sentir que esas miran Buscando a alguien con quien pasar el resto de tu vida. ¿Quieres mis servicios? Sí. Ah, ahí está. Ahí está. Ya llego, ya llego, ya llego, ya llego. Acércate, Melba. Ah, amaya. Pensé que se sí, llamaba Melva. Pedir mm. citas ciegas. Quiero mi cita que sea mujer. Este. Oh, solo, solo tu dinero puede ayudar. No mi bola de cristal. Bueno. ¡Le vamos a dar todo nuestro dinero! ¡No! ¿Eso es todo? Sí, sí, sí. ¡Vas a obtener exactamente sí, sí. lo que... por lo que pagaste! Oh. Manza cordial... Hola, te olió uh -huh. cuando caíste del cielo porque uh -huh. eres un ángel. Lo malo es que no tenemos sí. dinero ya, pero tal vez ya tenemos el ganado de nuestra vida aquí. Uh -huh. ¿Cuánto tenemos de chemistry con ella? Solo... chale, no... No valió la pena, amigos. Creo que no fue buena idea llamar a la casamentera. Creo que nos salía más rentable seguir platicando con Titania hasta que le gustáramos. Pobre algo no le está yendo nada bien en el amor. Sí, en nada, en la vida. Y yo creo que voy a seguir tratando de cortejar a Titania. Ya pudo. La voy a llamar así de rápido de, hola, ¿cómo estás? Oye, tuve un señor de loco. No me acuerdo de qué era, pero estabas ahí. Hola. Pues parece que... Que no. Solo van a ser amigos. ¿Están a Friendson? No. Llevan varios días y todavía seguimos sin estar casados, sin tener hijos y sin nada. Nina. Vamos, vamos, vamos. Tal vez luego de horas por fin consigamos este algo. Le voy a hacer serenata. A ver si. si le gusta. Ay, qué bonito. No, ¿por qué? Enamórense o algo. Necesito. Necesito esto. Lo que me molesta es que parece que a él le gusta más Titania que Kaylin, pero pues con, con Titania no, nada más no se pudo y Kaylin es la que está disponible ahorita. No sé qué quiera, así que me voy a salir y le voy a dar como su espacio. Y mientras tanto, mientras hace sus cosas, voy a llamar a Tatiana. Titania, tal vez con la bebida nos haga más caso, tal vez. Suena horrible lo que dije. <risa> Ya se quiere. Ya se quiere casar con ella. ¿Ya, se, ya están enamorados, no. Voy a intentar de nuevo. Creo que van a estar en la un siempre. ¿Saben qué? Ya me desesperé. Voy a hacer que le proponga matrimonio alguna vez. Vamos a ver. Se el... fue. Oh, Shallow. Oh. Oh. Uh. Oh. Eso no salió bien. No salió bien. Y alguien me está llamando Escucha, no creo que debas llamarme otra vez Esa fue, sin duda alguna, la peor cita que he tenido Necesito, creo que necesito una ducha o algo Muy bien Esto no está saliendo bien Nuestra última cita estuvo bien, hay que hacerlo de nuevo Tengo que vender la, la barra Voy a vender una de estas sillas, al menos va a sacar para el café o algo. E Igual no necesito una segunda silla, nadie lo quiere. Y apesta. Creo que no va a dar una buena segunda impresión. Estamos en pleno invierno, yo creo que los voy a mandar directo a los hot tubs. Probablemente muera sin dejar descendencia, ¿eh? Espero equivocarme. Creo que esa es la única cita que ha salido medio bien. Samantha, se llama Samantha. La... Creo que se va a enojar. Sí se enojó Bueno, ya, ya sabemos que no le gusta esto. Ya sé que es gruñona, ¿para qué le muevo, verdad? Pobrecito, se ve que se si quiere a a su modo Creo que tenemos que ponerle fin Lo siento, Alcon Es que, lo está... Se volvió loco Voy a... Hacer lo que duerma, a ver si eso sí lo hace. Ah, oh, mira, sí se durmió. Y se levantó. ¿Ya comió? ¡Ya comió! Sí, amigos, sí, ya comió. Ya comió. Sí, sí. Decidió vivir al último segundo y que duerma. Eso debería animarlo. Y luego de eso, yo creo que para que se distraiga de, de lo que le pasó. ¿Quién es? Es, es Titania. Viene a visitarnos, para que sean mejores amigos tienen que tener una relación de largo plazo de 50 y apenas la tienen de 25. Adiós, y ahora sí, vete a dormir Al menos, si nos hace falta más adelante podemos vender la tele, este es el consuelo que tengo Lo voy a mandar a ver si ahora sí los aliens le hacen caso Espero, porque neta ya, llamarte, ¿eh? de que nadie lo quiera Amigos, lo logramos, lo logramos ¿Qué? ¿Huh? Lo logramos, lo logramos. Los invocamos. Si tenemos suerte, regresa embarazado. Lo logramos. <que>?? Está embarazado Amigos, está embarazado Lo logramos Lo logramos No necesitamos que nadie lo quiera Ahora el problema es que no tenemos trabajo Y no tenemos para comprar una ni nada Pero al menos Él solito su propio Legacy El problema es que creo que sigue triste Porque, bueno, aparte de todo Porque Kaylin le dijo que no Digo, ya son amigos por siempre y así, pero pues... Todavía tiene la memoria de que le dijo que no. Pero al menos si está embarazado, lo logramos. Así que ahorita vamos a conocer al, al pequeño Billy Holick. Creo que, creo que les voy a poner por este, nombres en orden alfabético. Si es niña le voy a poner papá. Y si es niño le vamos a poner... Billy, supongo. ¿Quién necesita a las mujeres, verdad? Te puedes embarazar tú solo. Con alguien. Espero que tenga piel verde. A ver si no se nos mueren. Porque en este juego los embarazados y las embarazadas sí se pueden morir. Quiere tener los mejores amigos, así que ahorita yo creo que vamos a acosar a... A Kalista, Que tiene un montón. ¡Oh, oh miren! Ya le salió el primer este. Miren, le salió Java Baby y ella quiere trabajar, así que lo voy a poner en el primer trabajo que vea. Solo nos costó todo el otoño y casi todo el invierno, pero lo conseguimos. <tose> Eso debe doler. No, no. Tuvieron. Son gemelos. No. Oh, hey, ¿qué pasa? Oh. Oh, no. no. ¿Verdad? ¿Eh? ¿Eh? ¡Oh, Ok ¡El pata de nuevo! ¡A ti y cara son son y y este, le toco! ¡A ti le ¡A parar le toco! ¡A Gracias por seguirme en las desaventuras de Alcoholic. Espero que Servicios Sociales no se vaya a llevar a las gemelas. Pero bueno, eso ya lo vemos la próxima vez. ¿Cuándo va a ser? No tengo idea.